Nuevo escándalo, la bomba tucumana destrozó a Natalia Weber. Parece un clásico. Gladys la bomba tucumana pisó el piso del Bailando 2018 y sumó más peleas que baile. En esta ocasión se enfrentó a Natalia Deber, y la discusión terminó con la incorporación de Esmeralda Mitre, quien se mostró a favor de la artista tucumana. El inicio del conflicto entre ambas participantes comenzó en las redes sociales. Cuando Natalia retuiteó un polémico tweet en el que un usuario de la red del pajarito había comparado a la bomba con Peppa Pig, y eso no le gustó nada a la cantante. Mientras esperaba el puntaje, Gladys apuntó contra la esposa de Mauro Zárate y dijo, Ella opinó que yo era Peppa Pig, manifestó. En otro sector de la pista. También a la espera de la nota que definía la sentencia, Bebe respondió, yo lo retuiteé porque me pareció gracioso lo que escribió un usuario. Me pareció gracioso, nada más. La excusa no fue suficiente para la polémica incorporación del show televisivo y fue por más, desilusión total porque yo a ella la amaba mal. Te amaba. De verdad, por todo lo que pasaste, te tenía un amor terrible. Lo que hiciste fue bullying, me cayó mal y te lo digo frente a todo el país para que sepan que no es OS o es una buenita. Como si fuera poco lo que dijo, luego agregó, lo que dijiste no está bueno porque yo puedo decirte que eso es un esqueleto, una palillo. Yo no tengo ningún problema en ser una gordita, ni ser Peppa pique que a mi sobrina le encanta. Finalmente no pudo faltar la frutilla del postre, se sumó Esmeralda Mitre y defendió a su reemplazante, yo creo que no se pueden decir esas cosas. No me parece un lindo chiste, yo la defiendo a Gladys. Me parece que hacer ese tipo de comentarios, decirle chancho a alguien. De susceptibilidad. Me parece que acá se han dicho cosas muchísimo peores. Es un Ed cómico y si lo ofende, le pido disculpas. No me parece grave, expresó la esposa del jugador de Boca. Yo la defiendo, agregó Esmeralda, mientras la modelo concluyó de manera contundente, pero se puede defender sola.